Eh, hola a todos, eh, mi nombre es Ángel González, soy el coordinador del equipo de gestión del cambio del proyecto Escolarium, del equipo EscoGAU. Y bueno, vamos a arrancar ya lo que sería esta breve formación, breve y directa formación, sobre la conexión de las herramientas de Google con la plataforma Escolarium. Va a ser una formación bastante sencilla, la idea es daros un poco pues, las pinceladas eh, más clave, ¿no? de, digamos, de de todo esto, ¿no? de todo lo que es la, la integración entre ambas plataformas y que bueno, sepáis un poco cómo poder tener una experiencia, digamos, eh, educativa completa sacando lo mejor de ambas plataformas. Yo soy usuario de ambas, de hecho, de, de Rescolarium Re desde que arrancó el proyecto, desde el año 2013, y de Google, pues bueno, siempre me ha encantado, coincidió con mi etapa universitaria el boom de, de Google. Tu, tuve la suerte de tener una de las primeras cuentas de Gmail, que eso me abrió la puerta, tener una de las primeras cuentas de Drive. <ríe> una bueno, que nadie me cuenta, ¿no? Uno de los primeros usuarios de Drive. Y bueno, pues la verdad que es bueno siempre conectar cosas como conocen hace tiempo con cosas nuevas y todo en un mismo lugar. Sin más dilación, yo voy a desconectar mi cámara y compartir mi pantalla. Y vamos a empezar con esta formación. Vamos allá. Ya se debe de estar compartiendo mi pantalla y para que no haya problemas de conexión voy a parar mi vídeo porque veo que estamos 1.217 ahora mismo conectados y bueno, que confío que la conexión sea la mejor posible porque hay muchísimo, muchísimo público y, bueno, y además no hablo muy alto porque está mi hijo durmiendo, ya seguro que muchos... Sabréis cómo va esto de la pandemia y el teletrabajo. Y tener hijos no es del todo fácil. Bueno, lo que se ve en mi pantalla ahora mismo es la pantalla inicial de Escolarium. ¿no? Escolarium.educarex.es Y antes de nada, quería comentaros que si pulsáis en el botón recursos de Escolarium.educarex.es hay bueno, pues muchos recursos libres y abiertos entre ellos hay un libro que reconoceréis por su portada de color negra de color oscura y que pone bueno, que tiene a unos niños con una mascarilla y nada, simplemente informaros que aquí será, en este libro donde estará colgada esta grabación, de hecho hay más grabaciones hay mucho material digamos que está todo el material que estamos creando para esta situación ¿no? Hemos, es el lugar donde concretamos y centralizamos pues todo lo que se está creando para paliar un poco eh, las carencias educativas eh, durante esta situación que pueda haber en, en la plataforma e Escolarium. Bueno, sin más dilación, voy a entrar a Escolarium. Concretamente, voy a entrar al entorno de formación. Eh, a nivel de software es eh, absolutamente idéntico y la razón por la que entro a formación es porque bueno, me he preparado un pequeño entorno de pruebas sin impactar con usuarios reales para que directamente pues, eh, podáis ver las funcionalidades de de esta integración con, con Google. Voy a meter mi usuario. Mi usuario es un, un usuario docente, normal y corriente, como el que <ríe> podáis tener todos vosotros. Mm. Únicamente en contenido tengo pues cuatro libros que he venido creando para hacer mis, mis pequeñas pruebas. Y en mis grupos, pues aquí en la barra de color azul cielo, podéis ver que tengo dos, dos grupos. Uno se llama ProT2. Mm. Este es un curso de propiedad intelectual que estoy tutorizando, la verdad es que me está gustando mucho es la segunda, la segunda vez que lo tutorizo y es un placer tener a alumnos que son docentes <ríe> tan, tan aplicados y luego tengo este otro grupo que es tercero de primaria mates que bueno, digamos que es un grupito de, de pruebas con un solo alumno que es el grupo que me, me he creado específicamente para esta formación y poderos explicar todo eh, la forma más, mejor posible bueno lo primero que tenemos que hacer para integrar Google eh, con Escolarium es directamente conectar nuestra cuenta Escolarium con nuestra cuenta Google. Realmente, más que nuestra cuenta Escolarium, estamos conectando nuestra cuenta Rayuela, ¿no? porque digamos que, como sabréis, Escolarium y Rayuela están totalmente conectados y digamos, que directamente, pues, para acceder, lo que se consulta es Rayuela. O sea, tu usuario y contraseña de Rayuela. Lo que vamos a hacer es pues, conectar esas dos identidades que tenemos. La de Google con la oficial de la Junta de Extremadura, que sería la que se utiliza en Rayuela, Escolarium, también en Librarium y muchísimas más plataformas. Para hacer esta conexión, eh, nos tenemos que ir a la esquina superior derecha. Yo estoy pasando el, el ratón justo ahora por allí, por allí encima. Es el, el botoncito este del muñequito. Y si lo pulsamos, eh, nos da una opción que es ir a perfil, que aparece en letras de color azul. Entramos aquí, en ir a perfil, y bueno eh, vemos aquí unos pequeños datos personales y a su vez vemos eh, dos botones azules pues muy importantes e interesantes <ríe> para la formación de hoy. Son los de conectar con Microsoft y los de conectar con Google. En mi caso, como os fijáis, pone desconectar de google eso es porque bueno yo ya lo tengo el usuario conectado pero bueno voy a desconectarlo bueno, habéis visto que es una cosa muy rápida de repente aparece conectar con google para digamos empezar la, la formación desde cero como si no estuviera no, sé, no hubiera hecho nada antes eh, la razón por la que aparecen estas dos compañías es porque aunque tengamos muchísimos más usuarios de google en extremadura con muchísimos muchísimos más, pues ciertamente es que como las herramientas son muy similares pues la verdad que cuando ya uno se pone a integrar, por ejemplo, un calendario online que tanto Google como Microsoft lo tienen, pues aprovechas y lo haces un poco para las dos ¿no? y así pues también das más facilidades a los usuarios ¿no? el usuario, el docente más concretamente, pues siempre elige y directamente pues puede elegir la, la herramienta que, que quiera, aunque bueno como bien sabemos, en Extremadura es mucho más mayoritario la conexión con Google. Para conectarnos es tan sencillo como pulsar el botón de conectar con Google y mirad lo que ocurre. Me pide pues, que inicie ¿no? sesión en Google. Yo voy a iniciar sesión con mi cuenta de Google, que concretamente es una cuenta de Educarex. Me pide mi contraseña. Y bueno, y ahora pues llega una pantalla que en algunos casos eh, llega a dar, eh, no sé si miedo pero algo parecido al miedo, <ríe> por lo menos algo de respeto, ¿no? porque te dice eh, cosas eh, que escritas además suenan incluso más serias. ¿no? Dice, Escolarium quiere acceder a tu cuenta de Google. Eso de Escolarium quiere acceder a tu cuenta de Google es importante aclararlo. No va a ser Escolarium como tal, el proyecto, la plataforma, va a ser tu cuenta de Escolarium, que es tu cuenta de Rayuela. ¿No? Eso es importante aclararlo y, sobre todo, eh, simplificarlo, ¿no? que no pensemos que estamos aquí dando acceso global a la plataforma Escolarium para que técnicos insensatos como yo mismo pueda ir a entrar a todo lo que tengáis en Google, ni, ni muchísimo menos. Directamente se da a acceso a tu cuenta, o sea, a tu cuenta de Rayuela, a tu cuenta de Escolarium, se da acceso para que acceda a algunas cositas de las que tú tienes en Google. ¿Qué cositas son esas? Que pues básicamente, el Google Drive, ¿no? permitir acceder a determinadas carpetas, por supuesto, no a todas ni mucho menos, sino a determinadas carpetas que tengas allí. O sea, una cosa que iremos viendo ahora en detalle. También a los eventos, a ¿no? los eventos de tu calendario, pues para traértelos, lo que sería una especie como de, de compartir el calendario. ¿no? Cuando no, en Google a veces compartimos calendario, estamos permitiendo a nuestra cuenta Google, a nuestra cuenta Escolarium, compartirle un, un calendario Google. Y luego, pues también diferentes funcionalidades de Google Classroom. Parece que son muchas más, pero si las leemos, se podrían haber unificado en un solo punto. Yo me estuve informando sobre esto y, claro, eh, como Google Classroom se utiliza muy a menudo con menores de edad, los permisos para dar a Google Classroom tienen que estar más, digamos, detallados y, eh, si me apuráis, eh, desmenuzados. ¿no? Entonces, esa es la razón, un poco, porque aparezcan tantas cosas de Google Classroom, pero bueno, que si las leéis, veis que son bastante generalistas. ¿no? Además, no solo eso, ahora lo veremos, que no va a ser a todo Google Classroom, van a ser a las clases que queramos. ¿no? Bueno, sea como fuere, y después de esta aclaración, únicamente le tenemos que dar al botón de permitir, aquí en la parte inferior. Y bueno, y hemos vuelto pues, a la situación que teníamos hace unos minutos en esta pantalla. Ahora ya pone desconectar de Google. Siempre que ponga desconectar, significa que hemos conectado correctamente. Esa es la razón para asegurar y lo hemos hecho, eh, todo, todo bien. Veo en el chat que la gente preguntáis sobre si es obligatorio tener una cuenta Educarex. La respuesta es que tecnológicamente no. Esta integración funciona con cualquier cuenta eh, Google: una cuenta Gmail, una cuenta G Suite que tengáis en vuestro centro, en algunos centros la tenéis, o una cuenta Educarex, que digamos que es una cuenta G Suite a nivel extremadura global, ¿no? a nivel consejería de educación. Eh, sí que es cierto que tecnológicamente no hace falta, o sea directamente se conect, nos conectáis como habéis visto una conexión que también pueden hacer eh, usuarios alumnos sin, sin ningún tipo de problema y, pero bueno, la verdad que la recomendación eh, es que si utilicéis siempre que podáis cuentas educativas preferiblemente incluso pues, la cuenta de, de Educarex, ¿por qué? pues bueno, básicamente porque las cuentas educativas cumplen mucho más y mejor las leyes de protección de datos eh, no hay que olvidar que estamos trabajando en muchos casos con menores eh, entonces pues asegurar esa parte es muy muy importante y luego además pues las cuentas educares es que son geniales porque es que tienen herramientas una cuenta genérica de Gmail por ejemplo pues no va, no va a tener nunca como por ejemplo espacio ilimitado en el Drive o bueno pues, muchísimas más funcionalidades que en educación Google regala y en la parte de Gmail genérico eh, no en conclusión, si vuestra cuenta es Gmail, pues yo directamente me pensaría muy mucho, antes de empezar con todo esto, pasarme una cuenta de Ducarex eh, lo antes posible, por el bien vuestro, por las herramientas que vais a tener disponibles y por el bien de vuestros alumnos, porque vais a garantizar toda la, la protección de datos y, y demás. Bueno, eh, como he dicho, como aparece Desconectarte Google, ya estaríamos conectados. Así que bueno, ya han pasado cosas en Escolarium en este rato, simplemente dando a ese botón y dando a permitir. Una muy sencilla. Si nos vamos a mi cuaderno, por ejemplo, pues voy a tirar la vista semanal para que sea se mejor. Bueno, pues aquí en la parte derecha están los diferentes eventos que tiene el calendario de Escolarium y hay uno que se llama Eventos externos, en color verde, en verde semioscuro, ¿no? Porque creo que hay un verde más oscuro. En color verde semioscuro, ¿no? Pues eh, lo que aparece como eventos externos realmente son todos los eventos que yo tengo en ese calendario de la cuenta Google que acabo de, de, de conectar. Por ejemplo, para esta semana, como podéis ver, pues tengo dos. Tengo una sesión de repaso del tema 1, que ha sido ya, y también tengo otra que es, bueno... Eh, un gabinete de crisis escolario. Un hombre grandilocuente para una reunión que os aseguro no es un gabinete de crisis. Ya si veis, pues directamente todo lo que yo estuviera poniendo en mi calendario de Google, pues aquí estaría. Y no solo eso, pulsando, pues automáticamente lo que hace es, pues nada, directamente abrirme mi calendario, como podéis ver. Y aquí pues tenemos pues los diferentes eventos que yo tengo y que he creado, y podría trabajar con, con ellos. ¿Okay? No solo eso, si fuera, por ejemplo, ahora a mis grupos, también mi grupo, este que tengo de pruebas, ahora en la barra lateral derecha tengo un botoncito que es el de añadir evento de grupo, ¿no? este botón del, del calendario. Si ahora quisiera crear un evento para este grupo, este grupo de pruebas de tercero de primaria que tiene solo un alumno, directamente pulsaría en el evento, Podría poner la fecha, la hora, por ejemplo, voy a ponerlo para este jueves. le voy a poner a las 12 de la mañana. Hasta, hasta el mismo jueves a las 13 horas. Y vamos a hacer, por ejemplo, repaso del tema 2. Aquí voy a poner la descripción, es voluntaria, pero fijaros lo que aparece aquí debajo. Crear enlace, videoconferencia. Si yo no hubiera conectado mi cuenta con Google, ese botón de crear enlace, eh, nunca aparecería. Y ya que aparece, volví a pulsarlo. A ver qué ocurre. <ríe> lo dejo marcado, le doy a crear. Y automáticamente, bueno, ha saltado a mi cuaderno. Bueno, aquí lo habéis podido ver de forma muy, muy rápida. Y ahora voy a los eventos de mi semana. Pues fijaros, el día 23, de 12 a 1, pone una sesión de repaso del tema 2. Pulsando sobre ello, se me abre... Y fijaros, veis que aquí tengo pues repaso el repaso del tema 2, me ha generado directamente el enlace a Google well Meet para yo poder hacer esa videoconferencia directamente y además ha invitado a, al alumno. El alumno, esta dirección de el correo electrónico que estáis viendo aquí, es una dirección mía de pruebas, que es la que le he puesto a este alumno pues, para hacer yo directamente mis, mis pruebas. claro En este caso, como solamente es un grupo de pruebas que tiene un alumno, pues bueno, pues no parece gran cosa pero imaginaros que tenéis, por ejemplo como es seguramente habitual entre muchos docentes que estéis en la llamada veis clase a seis grupos, en cada uno de los grupos eh, 20 alumnos imaginad que queréis crear una videoconferencia con cada uno de los grupos estamos hablando que tenéis que recordar, pues, veinte direcciones por grupo, no por ejemplo, 20 direcciones de correo electrónico por, por grupo, una por alumno y si son seis grupos, pues 6 por 20, 120. Os tenéis que acordar de las 120 e ir creando vuestros eventos en el calendario. De esta forma, directamente, como habéis visto, el evento se crea y ya invita a los alumnos, en el, tanto en el calendario de Google como en el calendario de Escolario. Los alumnos podrían ir o bien al calendario de Google o bien al calendario de escolarium y ya tendrían en ambos lugares el evento. Y en el evento, también directamente, pues como habéis visto, salta y veis con el enlace a la videoconferencia. Estas son las típicas cosas. De hecho, la integración entre Google y Escolarium se basa en estas típicas cosas, que son cosas que a lo mejor para un usuario que no lo trabaje mucho, puedan parecer eh, poca cosa, ¿no? entre comillas, pero que ciertamente, para los que trabajáis, os dais cuenta que trabajo seguro que, que os quita y, y mucho. Y no solo eso, eh, también, por ejemplo, este botón de creación de evento no está únicamente en mis grupos. De vuelta aquí, mi usuario y me he pulsado en el botón Mi Centro eh, que es donde vemos todo el claustro de nuestro centro educativo. Si quisiéramos hacer un evento con nuestro claustro, también tenemos aquí el mismo botón de añadir evento y con, el misma, con la misma opción de crear enlace por videoconferencia. Directamente haciéndolo aquí, pues, crearemos un, una, un evento con, pues eso, con nuestros compañeros de departamento, con nuestros compañeros de claustro, para directamente pues, que se genere de forma integrada... Eh, en Escolario. ¿no? O sea, sería, podríamos, una de las partes que tiene esta integración. ¿No sé si hay alguna pregunta hasta este punto? Bueno, pues eh, sigo directamente. Voy a ir, por ejemplo, ahora a, a mis grupos. Voy a volver a seleccionar mi grupo este, de tercero de primaria a mates. Y otra funcionalidad que trae de la mano esta sincronización de Google con Escolarium es las carpetas compartidas. Si os fijáis, aquí debajo hay diferentes opciones, debajo de la barra azul cielo, alumnos, profesores, contenido, wiki, foro y hay una que se llama carpetas compartidas. El fin que tiene esta funcionalidad es pues seguro uno que ya le estáis dando a través de Google Drive ¿no? que es la de crear pues una serie de, de carpetas para que los alumnos pues, nos entreguen tareas o nos entreguen o, ¿tú qué sé? imágenes que han hecho con su móvil sobre una tarea, eh, un documento de Google Docs que hayan tenido que rellenar, pues prácticamente eh, lo que sea. ¿no? Pero fijáis que hay un botón que pone que esta clase no tiene libros asignados, bueno, se lo veremos ahora un poco más despacio. Y luego otra que pone eh, aún no se han creado carpetas en este grupo. Elija dónde crear las carpetas. Entonces, aparece el botón de Google, también funcionaría en la parte de. De Microsoft, pero como la cuenta que tengo sincronizada en este usuario es la de Google, únicamente me aparece el botón Google. Voy a pulsar este botón, a ver qué ocurre. Tarda un poquito, tarda un poquito porque están creando cosas. ¿vale? Esto solo ocurre. Importante, la primera vez que lo pulsáis, a partir de este momento, ya estaría eh, creado, ¿no? ¿Y qué es lo que se ha creado? Bueno, pues básicamente nos hemos basado en, en una estructura de carpetas compartidas que algunos de vosotros lo recordaréis, ¿no? Cuando había, bueno, cuando se utilizaba más, no, no, no sigue estando, ¿no? Donde se utilizaba más lo que era la intranet, la intranet, ¿no? la intranet de, de la Consejería de Educación. Algunos recordaréis que ahí había una serie de carpetas compartidas para el docente y para los alumnos. ¿no? Lo que hemos hecho ha sido buscar un reflejo apoyándonos en Escolario y en las herramientas de Google. Mirando lo que hay aquí ahora mismo. Tenemos aquí en la parte de, de arriba eh, una carpeta naranja y aquí debajo una carpeta de color azul. Lo que te crea automáticamente Escolario es una carpeta del docente y por cada uno de los alumnos, una carpeta del alumno. En mi caso, en este grupo, solo tengo un alumno. Esa es la razón por la que únicamente hay una carpeta. Estas carpetas, básicamente, se basan en la máxima de que en, en la carpeta del docente, solamente el docente puede subir cosas y los alumnos lo pueden ver. Ya está. La carpeta del alumno, solamente tienen acceso ese alumno concreto y el docente, y ambos tienen permisos totales. Okay. Si pulsamos, por ejemplo, la carpeta del docente, mirad lo que ocurre. Bueno, pues si os fijáis, se me ha abierto mi unidad de Google Drive. Eh, fijaros en la ruta, a lo mejor ¿no? lo puedo poner un poquito más grande. Si os fijáis en, en la ruta, eh, lo que se crea es en mi unidad, se ha creado una carpeta de forma automática que se llama Escolarium. Dentro de Escolarium, una carpeta para este grupo que se llama Tercero de Primaria Mates y dentro, aquí está la carpeta Tercero de Primaria Mates Docente. Voy a ir un nivel anterior dentro de esta estructura. ¿Veis? Pero como fijáis, en este grupo lo que tengo son dos carpetas. Por un lado la del docente y por otro lado la del alumno eh, de formación. Volviendo a Escolarium, sería el equivalente a estas dos carpetas. ¿Qué es lo que ha hecho Escolarium de forma automática? pues además de crearnos las carpetas, también le ha asignado los permisos. O sea, todos los permisos ya estarían creados. Es decir, esta carpeta del docente ya tiene todos los permisos creados, que serían, el docente puede eh, escribir, o sea, tiene permisos de edición totales, y los alumnos solamente permisos para visualizar. ¿vale? Y luego, también directamente en esta carpeta del alumno, solamente tienen acceso este alumno concreto y el docente y ambos pues tienen permisos totales sería por pues, patria carpeta que, se, que el alumno puede utilizar pues para digamos seguir eh, entregando cosas y, y demás pulsando pues salta como un link directo lo que os decía un poco hace un momento eh, a alguien que no lo utilice puede parecer cosa de poco pero realmente si tenemos lo que hemos comentado antes alumnos que, por ejemplo, sobrepasen la centena o aunque sean 40, ya serían bastantes. Aquí, con un simple clic, pues ya hemos creado carpetas y hemos metido pues, todos los permisos de forma correcta. ¿Cuántas veces posiblemente, utilizando Google Drive, hayáis dado permisos a gente que no le queréis dar permisos? Es un error súper normal y súper habitual. Tenemos muchos alumnos, a veces tienen nombres parecidos, tenemos que ir uno a uno, creando carpeta creando archivos, que esto lo vea, que esto no lo vea... Por esta forma, ya de forma totalmente segura, porque esto lo hace una máquina y las máquinas no se equivocan, pues ya directamente tendrían el acceso y ya su carpeta creada y de forma perfecta. Y no solo eso, muchas veces posiblemente algún alumno pierda el link a la carpeta. Ay, ¿Dónde está mi carpeta? ¿Cuál era el enlace? Te lo subo mejor en mi drive y te mando un enlace. Pues al final todo se empieza a descentralizar y es complicado de organizar. Aquí es que los alumnos no tienen que recordar ningún enlace. A, a su propia carpeta porque ya escolarium se lo pone con un icono azul muy representativo y ya pues directamente aquí lo tienen, no tienen que acordarse de URLs larguísimas y un poco horrorosas, ¿no? que son las que <ríe> generan pues sistemas de repositorio como puede ser Google Drive, ¿no? Con muchos caracteres y demás, eh, que parece ser hasta una, una clave wifi, ¿no? <ríe> o, o similar. ¿no? Eh, otra cosa interesante es que aquí, si os fijáis en la barra lateral derecha, en las carpetas compartidas, tenéis un botoncito de refrescar carpetas. Bueno, ya sabéis que a veces, pues, bueno, imaginad que un alumno no aparecía en Escolarima al principio, por la razón que sea. Por ejemplo, porque no estaba matriculado, se matriculó después. ¿no? Un alumno que llega a mitad de curso, por ejemplo, ¿no? pues automáticamente le dais a refrescar. Y ya pues eh, lo, lo actual, actualiza todo. No solamente refresca eso, también refresca los permisos. ¿no? Imaginad que algún alumno cambia de correo electrónico. ¿no? Si cambiara de correo electrónico, dándole a refrescar, ya pues actualiza también los permisos de forma automática en tu unidad de Google Drive. ok Y bueno, siguiendo un poco con esta explicación, ya vamos a ir a, a la parte... Eh, que, digamos, eh, culmen, ¿no? <ríe> si os habéis dado cuenta antes, cuando hemos dado a permitir, hemos dado a permitir Google Drive, que se explica aquí, ¿no? O las carpetas compartidas. Hemos dado a compartir el calendario, que lo hemos visto en mi calendario y con la gestión de los diferentes eventos. Y nos faltaría, pues digamos, toda la parte de Google Classroom, ¿no? Pues mirad que... ¿Cómo funcionaría Google Classroom? Me voy a ir cerrando alguna... Esta y aquí otra, ¿vale? porque tengo aquí muchas, para que yo organizarme un poco mejor. Eh, si os fijáis, mira, estoy en mi grupo de tercero de primaria de, de mates. ¿no? Este grupo, que es un grupo mío de prueba, también lo tengo en, en Google Classroom. ¿Por qué? Porque además de utilizarlo en Escolarium, o bueno, o que lo tenga en Escolarium por defecto, porque como sabéis, en Escolarium los grupos de Rayuela directamente se, se integran también y vienen sincronizados, pues bueno, también estoy trabajando con este grupo, con este alumno en eh, Google Classroom. ¿no? Pues lo que voy a hacer ahora es traerme ese grupo y, eh, sin importarlo, a, a Escolarium. Para tal fin, en la barra lateral derecha tenemos diferentes opciones y hay una que es la de nuevo grupo. Si pulso este botón de nuevo grupo, me sale esta pantalla que me da diferentes opciones y una de ellas, que solo me aparecerá si tengo la cuenta de Google compartida, es... La de traerme grupos desde Google Classroom, ¿no? Pues voy, a, voy a darle al botón este de importar clases, ¿no? que pone aquí abajo. Le doy y mirad lo que me sale. Clases en Google Classroom. Selecciona las clases que quiere importar. Yo en mi Google Classroom solo tengo una clase que se llama tercero de mates. Tiene un nombre parecido al que tiene en Escolarium, pero es algo diferente. Lo he puesto un poco a ¿no? para que ahora podáis diferenciar cuál es la que viene de Google y cuál es la que yo tengo en Escolarium. Recordar que la que pone tercero de mates es la de Google. Así que bueno, pues yo directamente lo voy a pulsar y le voy a dar al botón aceptar. Se han importado las clases correctamente. Cerrar. Pulso cerrar. Y mirad lo que ha pasado. Directamente en la barra superior ha aparecido pues un nuevo grupo que se llama Tercero Temates. Pulsando sobre él, se me abre y fijaros una cosa muy interesante. Pone aquí alumno formación, incluso pone, tiene la misma foto, la misma foto exacta. Esto, eh, de útil que es, eh, no se piensa lo, <risa> ¿no? lo que realmente ha ocurrido. ¿Y qué es lo que, lo que ha pasado? Eh, como yo tengo en el usuario de Rayuela de este alumno, que es el usuario de Escolarium, el mismo, el mismo, importante, el mismo correo electrónico que tengo, que este alumno tiene en Google Classroom, Escolarium ha sabido que se trata de la misma persona. Entonces, directamente los ha conectado el alumno cuando entre también directamente a su usuario le va a aparecer este nuevo grupo, el tercero de mates de Google Classroom. ¿Okay? Esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Pues porque, por desgracia, bueno, o más por desgracia, era un poco lo que el mundo ha cambiado muy, muy de golpe. ¿no? Eh, los alumnos, no era normal hasta hace bastante bien poco que tuvieran correo electrónico. De hecho, en una gran cantidad de alumnos eh, sigue sin ser normal. Eso implica pues, que en Rayuela el correo electrónico es que no es un campo ni siquiera obligatorio. ¿no? Eh, en muchos casos pues hay un correo electrónico de los padres, en muchos casos no hay nada, en otros casos hay un correo que ya ni consultan. Pero ¿qué ocurre ahora? Que ahora pues, nosotros estamos creando cuentas de correo, por ejemplo, cuentas Educarex, a todos eh, nuestros alumnos. ¿no? Es muy importante que como primer paso... Eh, nos obliguemos entre comillas a digamos a, a que nuestros alumnos pues tengan esas cuentas de correo electrónico actualizadas en Rayuela. En el momento que estén actualizadas en Rayuela, pues directamente por cada escolarium y cuando hagamos una importación de Google Classroom, pues sabrá cómo conectar. Es algo muy sencillo, digamos tecnológicamente hablando. En Google, eh, tu número tu de identidad. Tu carrera de identidad, ¿no? tu identificación, tu clave primaria es básicamente tu cuenta de correo electrónico. Eso es lo que a ti te diferencia, no puede haber dos iguales. ¿no? Es la tuya y es la tuya siempre ¿no? y por siempre. ¿no? Pero luego, eh, por otro lado, pues en Rayuelas ya sabéis que tenemos una cuenta específica y no tenemos una cuenta de correo electrónico. Así que yo creo que como primer paso, y no solamente por Scolarium, sino prácticamente para todo, os recomiendo y, encarecidamente que hagáis trabajo de actualización de correos electrónicos de, de Rayuela a vuestros alumnos. Es algo que pueden hacer ellos directamente, ¿no? Que veo que hay una serie de preguntas por ahí que me están llegando. De hecho, mira, voy a compartir porque en el libro este que os he dicho, que se cuelgan luego las, las grabaciones, a ver si lo encuentro, en el libro donde se cuelgan las grabaciones, hay una imagen, nosotros, claro, no, no damos soporte de Rayuela, pero algunas cositas sí que nos pasan para que nos, nos apliquemos. Pues mira, fijaros, ¿veis? aquí esta es la pantalla, no es el botón configuración, este es el usu un usuario alumno, pues mira, hay un campo que se llama correo electrónico de recuperación barra notificación. Si lo actualizan aquí, ese correo electrónico ya volcaría en Escolarium. Entonces, cuando hagáis las importaciones, pues directamente os, os saldría. Puede ser que cuando pulséis ese botón de importar ninguno de vuestros alumnos, por la razón que sea, tenga correo electrónico, entonces, ¿qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es que este grupo eh, va a salir vacío. También puede darse el caso que algunos lo tengan y otros no. Entonces, aquí, cuando veáis este grupo, vais a decir, ¡jo, es que me faltan alumnos! Claro, porque solamente van a poder estar los que, de alguna forma, Escolarium encuentre. Dando ese botón de importar clases, como he dicho, Escolarium se pone a... A buscar, ¿no? a buscar las clases, a buscaros en esa clase qué alumnos tienen el correo electrónico ya metidos eh, entre los alumnos que tenéis en vuestros grupos. Esa es un poco la, la idea de funcionamiento. Y nada, de esta forma pues ya tendríamos digamos, conectado en nuestro perfil escolar con, con Google Classroom. ¿Esto qué nos permite? Pues nos permite pues, una utilización pues, simultánea de de ambas herramientas, de ambas plataformas. Por ejemplo, como sabéis, en Escolarium se pueden asignar libros a un grupo. ¿no? Si yo le doy aquí al botón Asignar y de, por ejemplo, coger este libro de prueba que me he creado, un librito de prueba para hacer pruebas, pues mirad, ya en contenido ya tendría este libro. Todos los alumnos, en este caso uno, tendría acceso pues, a este libro. Este libro pues, también tiene actividades, pues poder ir haciendo las actividades de, del libro. Y no solo eso, también aquí como veis tenemos un botón que es el de tareas, está en la barra lateral derecha, el botón de tareas. Si yo pulso el botón de tareas, como este es un grupo de Google well Classroom, pues fijaros, me permite enviar diferentes tipos de tareas. Una, por ejemplo, puede ser una selección de ejercicios. Los ejercicios tienen que ser de, de, del libro, o sea, libros que ya he compartido en en Escolarium, ¿no? Sabéis que en Escolarium, además de libros editoriales, están todos los libros que vosotros podéis crear con la herramienta de autor, como este que yo estoy, que me he creado para esta práctica, o también libros, de, por ejemplo, que crean con el proyecto CREA, ¿no? Que están ahí totalmente libres y os podéis utilizar, o libros de otras instituciones que nos han cedido. Vale, pues yo digo ejercicios del libro, propiedad intelectual, ¿no? Aquí, por ejemplo, puedo buscar en el libro pues, qué tareas quiero que haga. Bueno, pues voy a decir que va a hacer la tarea de dominio público y el ejercicio de repaso. Le doy a OK. ¿Ves? Se han enviado correctamente las tareas. ¿no? Cerraría. ¿Ves? Y hasta el alumno pues, ya le he mandado tareas de, de mi libro. Pero bueno, como este grupo está sincronizado con Google Classroom, una de las funcionalidades de Google Classroom más chulas y que más se le saca, ¿no? Es la, la parte de las tareas, ¿no? Pues directamente pues, podría generar, pues, una tarea, ¿no? Aquí, como veis, pone, al haber pulsado Google Classroom aparece Tarea Prueba 2 y Tarea Prueba, ¿no? Estas son dos tareas que yo me he creado en mi perfil de Google Classroom. Están allí creadas, una es de formulario y la otra no. Y, bueno, pues yo me he creado esas tareas dentro de este grupo. Entonces, como hemos conectado la clase, directamente a Escolarium, las Conoce, las busca y te las, puede, y te las pone aquí. También la puedo calendarizar poniéndole una hora que volcaría, pues como no puede ser de otra forma, en el calendario de Scholaring. ¿no? Le doy a OK y hacia adelante. Ya habría enviado las dos tareas. Lo bueno es que siempre que mandemos una tarea en Scholarin se genera un mensaje, por lo cual, para, si nos perdemos como docentes, pues aquí automáticamente podemos ver lo que hemos enviado. ¿no? Vale, hemos enviado esta que es la de Google Classroom, y hemos visto esta. Para todos aparece un link. El alumno únicamente tendría que pulsar en el link y lo vería, ¿no? donde está la, la actividad. Vale, y bueno, como todo está centralizado, voy a volver otra vez al grupo este que tenemos sincronizado con Google Classroom. Como todo está centralizado, bueno, una cosa importante que se me ha olvidado antes comentar. En esta barra lateral derecha también hay un botón de sincronizar con Google Classroom. ¿Esto por qué lo digo? Porque, mmm, hombre... Eh, ojalá, ¿no? no tengáis que utilizarlo, pero suele ser habitual que algún alumno no haya actualizado bien el correo, entonces cuando importéis la clase pues os salgan 2, 3, 4, 20, todos, no sabemos cuántos, pero seguramente a lo mejor no todos los alumnos, porque como os he dicho tienen que tener el mismo correo en el Classroom que en Radio el Informado. Entonces, pues si de repente lo actualizan, al día siguiente o días después, cada vez que vayáis a sincronizar, lo que hace Escolarium es ir de nuevo a Google Classroom y ponerse a buscar esos machines, esas conexiones entre cuenta de correo electrónico Google Classroom de los alumnos y cuenta de correo electrónico que tengan cargada de Rayuela. O sea que, si lo queréis probar ya, lo podéis hacer, no las clases, y decir, mira, me faltan casi todos. Y, pues nada, voy a mandarles un correo y les voy a ir explicando que vayan <ríe> sincronizando su cuenta de, de Rayuela. Vale. Y bueno, como decía, todo se queda integrado, ¿no? De esa forma, pues si queréis imaginar utilizar algún contenido de los que ya habéis creado o ir creando vuestros propios contenidos, los vais metiendo en grupos a la misma vez que vais pues, creando vuestras tareas en Google Classroom. Todo se queda centralizado y se queda también centralizado a nivel de. Eh, bueno, a nivel de calificaciones, ¿no? He pulsado el botón este, ¿no? Supongo que muchos. De los que estáis en la llamada lo conoceréis. Es el botón este de calificaciones. Y bueno, pues aquí en Escolarium, como sabéis, pues nos organiza las calificaciones que tengamos en el grupo. Cuando digo las calificaciones, son todas, incluidas las de Google e incluidas las de Escolarium. Por ejemplo, como de Google nos deja enviar tareas, si vamos a la parte de tareas, pues fijaros que tenemos aquí dos tareas. Por un lado, la de tarea prueba 2, que es una tarea de Google, y por otro lado, la de ejercicio del libro propiedad intelectual intelectual. ¿no? Las otras que yo he mandado del propio libro. Le daría a editar notas. Y aquí pues automáticamente pues, podría ponerle la nota a la del libro. ¿Por qué no me sale la nota de tarea prueba 2? Pues porque esto es una tarea de Google Classroom. Y como bien sabéis, en Google Classroom se puede corregir. Lo que corrijáis en Google Classroom, ¿no? a este alumno automáticamente vuelca aquí. Eso es muy útil y muy interesante. Vosotros vais trabajando en Google Classroom sin ningún tipo de problema y ya sabéis que automáticamente cuando el alumno lo haga y vosotros lo corrijáis y demás, bueno, se corrige automáticamente, ¿no? Si es un quiz y demás, pues directamente la, la nota vuelca aquí. nota que además irá haciendo media de forma automática. En escolar en todo va haciendo siempre media. ¿no? Entonces, directamente a esta tarea que le habéis puesto, el alumno sacaría un 5%. Y directamente pues, haría media con lo que saquen la tarea de, de Google Classroom. Si la tarea de Escolarium también es de corrección automática, la nota también vuelca de forma automática. El alumno, para ver sus notas, de todo, también se mete en el libro de calificaciones de Escolarium y lo encuentra. No solo eso, como veis, en Escolarium también hay una sección de rúbricas. Bueno, no voy a profundizar en ello, pero si, por ejemplo, además de Google Classroom, Además de los libros digitales, quisierais, por ejemplo, ponerles una rúbrica, nada, como sabéis, seguramente muchos sepáis desde hace eh, sepáis que desde hace no mucho tiempo en Escolarium hemos metido un editor de rúbricas. Yo, por ejemplo, pues le he añadido a este grupo esta rúbrica. De esta forma, en un solo lugar, tenemos carpetas compartidas de Google Drive, libros digitales que hemos creado con la herramienta de autor o nos hemos traído del proyecto CREA, las tareas de Google Classroom, tareas de los libros, una rúbrica para poderlo evaluar. Y todo en un mismo lugar accesible para el docente y, por supuesto, muy importante, accesible para el alumno e incluso también accesible para la propia familia. Esa es un poco la idea de toda esta integración, ¿no? que directamente nos podamos traer muchas cosas eh, a Escolarium y que aquí estén. Veo que algunos preguntáis que si se pueden integrar más herramientas de Google. Eh, hay una página que es la de Developers desarrolladores de Google, eh, aparece lo que se puede integrar y lo que no se puede integrar. Como me consta, que mucha gente es muy fan eh, de las herramientas en, de Google en Extremadura, lo que Google deja de integrar, porque eh, esto no es solamente querer integrarlo, es que nos pongan digamos el canal para poderlo conectar con plataformas como Escolar, pues es tan sencillo como sugerirlo, y aquí lo podemos traer y, y conectar de, de forma automática. Bueno, y por mi parte, esta era un poco la exposición de, de todo. Vamos a pasar a la parte de, de preguntas. Y, bueno, simplemente comentar, como este vídeo está siendo grabado, que si alguien tiene algún tipo de pregunta que le haya surgido y, y está viendo la grabación, obviamente no la puede hacer en directo, pues decirle que me la puede transmitir automáticamente a mí, a mi correo electrónico. Mi correo electrónico es coordinación.escocau.educares.es coordinación.escocau.educares.es y ahí pues nada, pues también me las puede enviar y nada, pues las atiendo encantado porque bueno, yo creo que cuantas más herramientas podamos conectar, incluso herramientas propias y públicas, como es esta de, de Escolarium de la Junta de Extremadura, pues mejor. ¿no? De alguna forma estamos ampliando la funcionalidad de lo que hacemos, estamos ampliando pues nuestro propio trabajo como docentes.